Bienvenidos amigos a este nuestro primer video en cuarentena y sumando un poco a los trabajos que ya viene haciendo nuestro compañero Mauro y, y nuestra compañera Adriana. En este momento nosotros lo que vamos a intentar es contarles un poco acerca de una de las características fundamentales para poder bailar Tango. Esa característica que se puede observar fácilmente cuando uno ve una pareja bailar, que es la posibilidad de que como que los torsos, es decir, la parte superior de la cadera a los hombros, se ve flotada. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo en una simple caminata hacia adelante. Y ahora, haciendo la caminata hacia atrás. Ahora lo mostramos lentamente de costado. Por último, lo vamos a ver de manera girada.